Finalmente encontré a Manuel, pero veo que está con otra. No me importa, igual haré todo para que se quede conmigo. Porque a veces el amor hay que forzarlo para tenerlo.